Este sábado a las 9 de la mañana, 32, regionalmente nuestro llega al Caribe colombiano Vive una experiencia étnica y ancestral en la ranchería Wayú Viaja por la historia de la sal en las charcas de Manaure Descubre en Uribía los tejidos Guayú, tradición y moda presente en las grandes pasarelas del mundo En el Cabo de la Vela, sorpréndete con los sabores de su comida de mar nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 Regionalmente Nuestro.